Esta mañana yo vengo a compartir un testimonio con todos ustedes. Quiero darle gracias a Dios porque pues ya estoy un poco mejor. Pero hace un mes tuve un decaimiento total donde tuve una diarrea impresionante, una fiebre, un fuerte dolor de cabeza, una hemorragia donde yo ya no podía ni levantarme de la cama. Un día hablé con Luz Dari de Jarano y ella me dijo que llamara al pastor, que él hacía oración por mí. Yo lo llamé, hablé con él, él oró por mí y gracias a Dios eh, a los dos días ya estaba bien. Muchísimas gracias al pastor, muchas, muchas gracias, estoy muy agradecida con él, muchas, muchas gracias.